Listo. Bueno, debo empezar por preguntar tu nombre y la organización que representas. Claro que sí. Mi nombre es Alejandro Cerezo Moreno y represento a la Fundación de Familias con Amiloidosis en México. Eso es. ¿Tienes eh, el dato de cuándo se constituyeron como organización? Claro que sí, en el año del 2016, en el mes de agosto. 2016, en el mes de agosto. Es decir, ya tienen casi cuatro años de estar haciendo su trabajo y a lo mejor antes ya lo hacían pero no estaban constituidos, ¿es correcto? Correcto, un año antes de la constitución ya veníamos trabajando con la, con la organización como tal. Ok. ¿Cuál es el universo de pacientes a los que ustedes se abocan? Ok, actualmente con la patología eh, familiar de, de esta eh, mutación, Sí. Traemos 140 pacientes confirmados sí. en nivel nacional. De ellos provienen de Veracruz, de Tabasco, de este Querétaro, parte del Bajío y, este, y obviamente Ciudad de México. Morelos, Guerrero también. ¿Cómo puedo identificar a un paciente con este padecimiento? ¿Se nota que está enfermo? Desafortunadamente esta enfermedad no es visible. Es muy eh, hacia los órganos. La primera identificación que se da para quienes conocemos esta mutación sí. es la dificultad para el caminar, eh, para desarrollar ciertas actividades motrices y eh, de manera clínica eh, se da un primer diagnóstico como diabetes. Desafortunadamente la falta de preparación en el medio médico como tal y de la incursión hacia la parte de, de los estudios específicos eh, los han citado como, como diabetes hoy hemos encontrado que ahora los están eh, diagnosticando como amigloidosis de cadenas ligeras eh, que tienen un cierto parecido por el alojamiento de esta proteína en el organismo pero el comportamiento es totalmente diferente totalmente diferente lo que acabas de referirme es como la máxima que se repite en todas las asociaciones no es hay una identificación de diagnóstico de manera correcta hay una suerte de múltiples confusiones de lo que puede ser de lo que no es etcétera etcétera y eso por supuesto no da certeza a los que lo padecen o los familiares de quien lo padece es una constante no solo en méxico en latinoamérica es muy común que suceda esto en los países del primer mundo, un poco menos, pero también sucede. En fin, entonces, es un trabajo que tiene que ver con una muy precisa observancia de quien presenta estos síntomas para poder encaminarlo correctamente hacia los temas que tienen que ver con su atención, ¿es correcto? Correcto. Eh, en, el, eh, en el universo de estas actividades a las que ustedes eh, se dedican, ¿Cuál dirías tú que es el panorama más importante de lo que se ha estado haciendo en los últimos meses en razón de tus pacientes? Eh, primeramente, en razón a nuestros pacientes es buscar eh, garantizarles la, el acceso a algún protocolo con farmacéuticas, donde se estén eh, incursionando hacia el acceso de medicamentos que traten esta patología. Okay. Eh, ha sido difícil el camino y, con, y en este año más todavía debido a la situación que se vive a nivel mundial. Pero eh, mientras tenemos hoy instituciones fracturadas como la Cofipris principalmente, ha sido una tarea complicada, dado a que las farmacéuticas al querer incursionar con un protocolo, voltean a parte de gobierno y es en donde se encuentran millones de limitaciones, que a las farmacéuticas les está costando trabajo poder llevar a cabo estos protocolos de investigación. El principal modelo hoy que trabajamos con nuestros pacientes es la atención en razón a varias especialidades médicas, principalmente eh, los gastroenterólogos que atienden también los temas del hígado Ajá. y eh, viendo la posibilidad de tratarlos eh, este, tratarlos para que puedan encontrar una solución que ataque al hígado, que es donde se produce esta amiloidosis. Eh, también por el parte de cardiólogos, donde están monitoreando y analizando el estudio de, del tema de, este, de las cardiopatías y entre otros factores. ¿no? Entonces, hoy abocadamente a esta, a esta situación, eh, estas farmacéuticas, entre ellas I, eh, Eidos, están hoy interesados en nuestro volumen de pacientes, pero hasta que no se logre incursionar y, y trabajar un modelo perfectamente con las autoridades de gobierno, ellos no han podido entrar del todo completamente. Los que sí han estado bien encadenados es Pfizer, con dos tipos de medicamentos. Eh, estuvieron parte de estos 140, estuvieron 80 pacientes en el protocolo. Eh, 40 de ellos estuvieron en un modelo de placebo y los otros 40 directamente con el, con el medicamento. Se logró incursionar, vino el cambio de, de gobierno y eh, pues bueno, ahí empezaron a, a verse una eh, cuestión de análisis profundos que el gobierno nos pedía y que bueno, nos llega la pandemia y como que todo se puso en stand by ahorita. La... ¿La relación que tienen ustedes con la COFEPRIS es fluida o desde antes era fluida y hoy cómo es? Eh, la, la relación con COFEPRIS es fluida, sí. Hasta el momento del cambio de gobierno continúa siendo fluida. Sin embargo, eh, pensando en, en toda esta reingeniería, yo le llamo reingeniería de gobierno, buscando trabajar con el modelo económico y el modelo institucional que trae... Eh, eh, el hoy presidente de la República, pues entendemos perfectamente bien que la, el, el tema de procesos, el tema de atención, el tema de, de toda esta información que se está generando, pues lleva tiempo, ¿no? Eh, aceptamos y entendemos perfectamente bien esas circunstancias, por las tanto, a partir de, de la entrada de gobierno al día de hoy, la comunicación se volvió un poco, poco fluida. Ajá. Uh -huh. Al interior y al exterior tenemos por nuestro lado representantes que nos han ayudado ahí al incursionamiento con COFIPRIS, con las farmacéuticas. Al interior hay gente que, que, que en la continuidad de la atención de las necesidades de estos fármacos y de la autorización de los mismos pues siguen dándonos eh, luz. Pero eh, digo, pues ahora sí como quien dice hay prioridades y las, una de las principales prioridades de gobierno fue hacer esa transformación llega la pandemia y bueno pues entre atender la situación de la pandemia y, y la reorganización de estos modelos políticos pues sí nos ha costado un poquito más de trabajo entiendo hace algún hace algunos meses he tenido oportunidad de saludar en aeropuerto en el aeropuerto al presidente tres ocasiones uh -huh. siempre lo abordo y ya hasta me ve como ahí viene este otra vez y el tema tiene que ver con los enfermos con padecimientos raros. El presidente de la República tiene una intención que me parece la adecuada. Algunos hombres de su gobierno tienen la intención que me parece la correcta. Lo que no tienen es el conocimiento. Nosotros dependemos de algunas instituciones y organizaciones públicas en salud que son fundamentales para lo que hacemos. La COFEPRIS, el Consejo de Salud General. Y a veces, eh, Alejandro, es necesario actuar con mayor vigor Mayor rigor en cuanto a la necesidad que tenemos que exponer. Eh, la, en ocasión que tuve de hablar con el comisionado de la COFEPRIS, que es un hombre obstinado, hecho a la antigua, me hizo un comentario. Estamos haciendo eh, lo que nos corresponde para que las cosas sucedan a favor de sus peticiones. Y créame que buscamos ayudar. Y yo le dije, no me ayude, comisionado. Haga su trabajo, hágalo rápido, porque no es a usted a quien se le están muriendo los pacientes. Estoy seguro que si su hermana, su madre o su sobrino o su hijo estuvieran en esa condición, usted ya hubiera autorizado algunas cosas. Evidentemente no les gusta que les hables así. Pero a nosotros tampoco nos gusta que nos detengan en esos procesos. Hace 24 años, mis dos hijos, Paulina y David, fueron los primeros, enfermos con padecimientos raros atendidos en México y obligué al presidente de la república que lo hiciera porque no me quedaba de otra Alejandro. Mis hijos estaban muriendo. Lo que he entendido, lo que he aprendido en todos estos años, en casi 25 años, es no les des margen de maniobra porque se van a agarrar los tiempos y se van a agarrar las condiciones. Y luego, si se aparece una pandemia como esta, bueno, pues, como, como a pedir de boca porque se van a ocupar de otras cosas y no de lo de uno. Hice una numeralia hace unos años que tenía que ver con qué medicamentos la Cofepris no autorizó a tiempo y en razón de lo que no se autorizó a tiempo, quién padeció esta circunstancia. Bueno, la padecieron más de 30 pacientes que murieron porque si se hubiera autorizado a tiempo, no se hubieran muerto porque después el medicamento o los medicamentos que se terminaron por autorizar al tiempo que ellos querían sí sirvieron para los pacientes, es decir, hubieran servido para los que se murieron. Entonces, yo soy de la opinión que hay que ejercer más presión, la que sea necesaria, la que yo no sé en el caso de ustedes quiénes quiénes si es que tienen su paciente familiar, pero no hay que darles mucho tiempo a la Cofepris ni al consejo ni a nadie, porque los pacientes se mueren, Alejandro. A lo mejor la condición que guardan los tuyos no es, no es de muerte. Pero en las enfermedades raras que se tienen en México, por lo menos la mitad son. O se atienden rápido o el paciente se va a morir. Lo que estoy diciendo tiene que ver con esta muy gentil apreciación que tú tienes acerca de esperar y reconocer los tiempos que tienen. Ojalá que ellos reconocieran las urgencias que nosotros tenemos. ¿Por qué? Lo que tú dijiste de manera muy caballerosa es, entendemos lo que está sucediendo. Y eso habla muy bien, no solo de tu percepción, sino de la lógica con la que actúas. Y ellos entienden nuestra velocidad que requerimos para que no se nos mueran, entienden nuestra urgencia, entienden nuestras necesidades específicas de vincular rápidamente a los pacientes. La respuesta no me la tienes que dar es, no, no entienden. Y entonces nosotros tenemos que... Hacer que el ejercicio sea más vigoroso para que suceda. Lo digo con enorme respeto. No solo para ustedes, para todos nosotros, para todos los que tenemos que ver con enfermedades raras. En 25 años de trabajo, Alex, he visto morir a ocho personas. 8 per Yo personalmente los he visto morir. Los ocho murieron porque no tenían el medicamento y porque no llegamos a tiempo. Porque Correcto. no llegamos a tiempo y porque las autoridades, mira, las autoridades, mientras menos les reportes, mientras menos les reportes enfermos, pues mejor para ellos. Porque no gastan, porque no se ocupan, por, por, todo, lo que, por todo lo que tú ya sabes. Exacto. En fin. Si eh, entiendo que ustedes ya están haciendo un trabajo hace por lo menos un lustro, eh, por favor, reséñame el logro que tú entiendas más eh, importante de tu asociación ok eh, pues uno de los logros más importantes ha sido posicionarnos a nivel e internacional ¿Sí? eh, con Latinoamérica principalmente con los países este, con Argentina con Chile, Venezuela Brasil este, y en, en Europa con este, Berlín Londres y eh, España. Este logro se debe a, a, a habernos subido en un río donde se buscó que de manera de un paraguas se unificaran todas estas, estas eh, mutaciones de la enfermedad y se reconocieran desde un punto que nos representa a nivel internacional y nos conecta con las farmacéuticas que están desarrollando la enfermedad desde Japón hasta el otro lado este, del globo, ¿no? Prácticamente este logro tan importante nos llevó bastante tiempo, afortunadamente por medio de la presidenta de, de la fundación, quien es quien porta la enfermedad genética, eh, empezó a hacer ese relacionamiento, logrando con ello consolidar ciertas relaciones clave y en este logro, nos tienen ya en un reconocimiento internacional siendo la única fundación a nivel nacional de, de esta enfermedad como tal y conectando a Latinoamérica con Canadá, que también ya empezaron a trabajar y a identificar pacientes a, a través de una primera fundación que tienen ellos uh -huh. y haciendo que toda esta relación fluya más rápido, ¿no? Eh, logrando, obviamente, que nuestro valor y nuestra voz como paciente y como familiares ya contengan un peso importante en la política, un peso importante en la salud y en todo el sector farmacéutico privado que, que ya está haciendo miramientos en el desarrollo de estos medicamentos para el, cada uno de los tipos de proteínas y los daños que obviamente llevan los órganos al tener esta enfermedad en el cuerpo, ¿no? Qué bien, qué bien y qué interesante. Porque lo más importante para que puedan escucharte es ser visible. Y ustedes ya lo son, no solo a nivel nacional, sino en el entorno del de planeta Tierra, ya los reconocen en muchas partes. Entiendo que también como muchas asociaciones mexicanas, ustedes tuvieron que buscar información desde fuera. España es, un, es una constante porque tiene asociaciones que además que existen antes que las nacionales, hablan el mismo idioma, más que, más que Latinoamérica, eh, yo me he encontrado con que muchas asociaciones empezaron por España, luego también aparecieron en Argentina y en, en Chile, en Colombia, pero en lo que yo he podido percibir es que España siempre ha sido un aliado a través de sus asociaciones, que ha sido generoso con su, su conocimiento y el, el, el el compartir sus, sus avances sus logros eso es muy bueno qué, qué bien qué, qué bien que ustedes están haciendo eso alejandro eh, entendiendo que han estado trabajando y que van paso a paso eh, pisando fuerte y haciendo que ustedes eh, tengan la oportunidad de levantar la voz y, y decir aquí estamos y necesitamos esto cuál dirías tú que es la tarea pendiente de ustedes hacia el trabajo que tienen que hacer por sus pacientes, que ya es impostergable. Ok, primeramente, la... más allá de lograr los protocolos con CoFipris, lograr que la Comisión de Salubridad defina la milagrosis como una enfermedad rara. Uh -huh. Para ello, desde el 2018 se cuenta con el oficio. Uh -huh. este, en septiembre todavía del 2018 se respondieron las dudas a, a cual nos contestaron desde esta comisión. ¿Sí? En manos del doctor Jorge Alcocer, la doctora Jimena Morales, el doctor José Ignacio Santos Preciado, el doctor César Alberto Cruz y el doctor Jesús Anser eh, han tenido de esta información y como bien en esta experiencia ya digamos internacional en la comunicación, incluso con los gobiernos de Brasil, eh, uh -huh. nos han determinado la importancia que debe de darse en el reconocimiento a través de la Comisión de Salubridad para que la enfermedad tenga ese peso. La voz de, uh -huh. de, la, voz de la fundación y de sus pacientes ya cuenta con ello. Ya logramos ese reconocimiento que, que, que durante los años hemos ido consolidando. Uh -huh. Pero ahora es importante tener ese registro en la Comisión de Salubridad, para que no es para que volteen las farmacéuticas, sino para facilitar el tránsito y la comunicación con la COFIPRIS en representación de estas farmacéuticas, que más allá de ver esa misión de, de, de impartir un fármaco que vea un negocio capitalizable, más bien sea la visión capitalizable hacia la salud de nuestros pacientes. Entiendo. Eh, como siempre, todos debemos comprender que las farmacéuticas no son hermanas de la caridad y que trabajan por profits, trabajan por ganancias, pero yo tengo una expresión que ocupo por acá en la federación. Nosotros creamos, todos nosotros, somos parte de un círculo virtuoso, el paciente en el centro, los grupos de pacientes, las eh, instituciones de salud, eh, lo, las eh, comisiones regulatorias y de seguimiento. Eh, los legisladores y los grupos farmacéuticos. Y todos esos están en un círculo virtuoso porque todos dependen de todos. Todos colateralmente tienen que ver con el otro. Entonces, siempre digo, a mí no me importa, se lo digo a la COFEPRIS y al Consejo de Salud todos los que mencionaste los he tratado en algún punto, algunos son amigos míos, otros no son amigos míos, pero Jesús Anser, por ejemplo, es muy amigo mío y el comisionado, el secretario del Consejo de Seguridad actualmente es amigo mío, a todos les digo lo mismo, me vale un reverendo pito que autorices o que no autorices, lo que me importa es que autorices lo que sirve a los pacientes, no me importa de qué farmacéutica sea, lo importante es que ese medicamento sea el mejor para nuestros pacientes y que nos garantice dos cosas. Uno, la fiabilidad que debemos de tener para, para, para tomar ese medicamento y dos, que sea uno que no va a ser una golondrina que no hace verano, sino que va a estar permanentemente en las farmacias de las instituciones de salud. Eso es muy importante y lo que ustedes están haciendo con el Consejo de Salud General es muy importante, porque el padecimiento que ustedes representan sí es una enfermedad, sí eh, eh, es una enfermedad rara. El hecho de que no haya registro de ella como tal en México no, no deja de hacerla rara, simplemente no la han categorizado como tal en México. Y eso okay. tiene que ver con estas resistencias que hemos visto a lo largo de los años. Eh, cualquier farmacéutica, con cualquier producto que quiera entrar. Pues primero pasa por el tamizaje y por la coladera de, de las instituciones de salud, de la Secretaría de, de las que te da Salud, del Consejo de Salud. Dicen, ¿ya viste cuánto cuesta? Así dicen siempre, es que con el medicamento que necesitan tus pacientes, con, con un medicamento para un paciente, atendemos a 50 cancerosos. Eh, mis hijos Paulina y David reciben desde hace 24 años un medicamento. Eh, el medicamento vale 270 mil dólares anuales por cada uno. Y tenemos otros 600 pacientes en tratamiento con esos mismos medicamentos, solo para lisosomales. Tenemos 1,400 pacientes de otras enfermedades, muchas en tratamiento. Obviamente las instituciones de salud no quieren gastar eso, obviamente. Pero en la Constitución, tú eres un joven preparado, en la Constitución, cuarto constitucional, fracción 224 bis y bis 1, no dice, eh, en México se debe atender a todos los mexicanos, menos a los que tengan enfermedades raras. Eso no dice. Y como no dice, por supuesto que es el derecho. Qué bueno que están haciendo ustedes un trabajo constante, intenso, determinado para que el Consejo de servidor General, eh, eh, eh, la paradoja que existe es que, la COFEPRIS lo aprueba, porque ya se dio cuenta que la EMA y la FDA lo tienen aprobado. Luego es un medicamento chingón, bueno, eficiente, eficaz. Ah, no, pero acá pasa el Consejo de Saludidad, que puede rechazarlo. O, o, o peor, eh, de los eh, notables que están en el Consejo de Saludidad, eh, incluidos los representantes del IMSS, Iste, Pemex, Sedena y todos los demás, lo aprueban. Y te dice el IMSS cuando llegas, oye, es que tú les dices, ya lo aprobaron. y dicen. Sí, pero yo no voté a favor, voté en contra. Sí. No, no seas pendejo. Cuando se aprueba, se tiene que poner a disposición de todas las instituciones como un requisito, porque ya se aprobó por el Consejo de Seguridad General. Pero siempre señalan, yo no voté a favor, yo voté en contra. Claro, eh, un paciente, hace, hace tiempo, Fernando Landeros me dijo: ¿Cuánto necesitan los pacientes lisosomales? Le dije: 1.500 millones de pesos al año. No, voté, eso no lo vas a conseguir nunca. Le dije, no, eso ya está listo. O sea, eso, eso les han dado cada año para los lisosomales. ¿Cómo le hiciste, cabrón? Pues hice a que se cumpliera el derecho que les asiste a los enfermos. No ando como tú pidiéndole a medio mundo para que se junte a través de la iniciativa privada que luego lo deduce de impuestos y finalmente lo pagamos nosotros. Porque Telmex te dice, pongan un peso y yo pongo dos, sí, pero luego lo, lo deduce de impuestos y nosotros lo pagamos. Exacto. No, bueno, sí. Sí. Los derechos que no se conocen se pierden. Y los que no ejercemos peor. No solo se pierden, sino que se olvidan. Entonces, hay que obligar a que sea posible. Y, y por supuesto, por supuesto este trabajo que ustedes hacen, tiene que correr por esas, por esas condiciones tan, tan ilógicas, tan paradójicas. Ya lo aprobó la COFEPRIS. No, pero no lo aprobó el Consejo. Ya lo aprobó el Consejo. Sí, pero el ISTE no lo quiere comprar, o el IMSS no lo quiere comprar. Así ha sido siempre, Alejandro. Tú eres un chaval, pero... Hace 25 años así era. ¿Cuántos años tenías hace 25 años? Tenía 20. Ok. Hace 25 años, cuando tú eras un veinteañero, ya sí. pasaba lo mismo. Ya te decían las mismas mamadas que dicen ahora. No importa el gobierno que sea. ¿eh? Porque, a fin de cuentas, a nosotros, los que trabajamos por esto, no nos importa qué gobierno está. A todos hay que exigirles. A todos, el que sea, el, el, el de la Derecha, el de la izquierda, el del centro, el de la cuarta transformación, el de la tercera, no sé qué. A, a todos hay que exigirles, porque si no les exiges, es como si no existieras. O sea, al cabo que nadie protesta, pues déjalos, hay que se la vayan llevando. Correcto. En fin. ¿Qué te preocupa de la situación actual, aparte de lo que ya sé que nos preocupa a todos? ¿Qué te preocupa? <risa> eh, pues principalmente la falta de la institución o los médicos como tal, para continuar con las atenciones necesarias a todos los pacientes que quedaron en un stand-by que pues no tienen ellos tiempo de ponerle pausa a su enfermedad, ¿no? El, el tiempo sigue avanzando, lamentablemente sí se han perdido vidas eh, y no en consecuencia de la pandemia, sino en consecuencia de la pandemia. La, a la desatención, exactamente. No hay, o sea, sí hay médicos, lo sabemos, y están al frente de la línea de batalla, pero ahorita eh, cualquiera de los sistemas o avances en, en consecuencia al análisis, a la investigación, a los estudios que deben de cumplir estos pacientes para ir viendo la evolución de su enfermedad y el tratamiento dentro de lo que existen las farmacéuticas hoy a nuestro acceso, pues eh, no hay, ¿no? Eh, viendo igual en Latinoamérica eh, en comunicación con ellos, que es muy constante, también están padeciendo estas circunstancias. La de la fundación de Bolivia nos notificó ayer que está totalmente detenida. Nos mandaron un estudio que se hizo en Latinoamérica referente a esta situación de atención médica y su incrementó bastante y de forma muy agresiva la, des, la desatención y la pérdida de vidas. En algunos casos tenemos eh, trasplantados. Eh, y que pues lamentablemente han fallecido no por, la, no por la pandemia sino por la falta de un hospital o de un laboratorio que diera norte a cómo está la situación sanguínea en con consecuencia de los medicamentos y los médicos en su esfuerzo sí han hecho grupos en WhatsApp y todos se reúnen los pacientes por ahí pero eh, eh, los médicos lo han dicho, no, no es lo mismo me mandes tus dolencias por un WhatsApp o una videollamada, que el tenerte aquí, hacerte el laboratorio, lo que era la vida normal. La situación que nos preocupa de la, hoy actualmente, más allá de, de, de, de este virus que anda ahí, eh, es la falta de la atención médica, ¿no? Y, y vemos que a sí, nivel mundial no estábamos preparados sí. para tomar decisiones drásticas, ¿no? ¿no? Nadie estaba preparado. Alejandro, tenemos un minuto. Claro. ¿Qué no te pregunté que tú quieres externar al mundo como opinión? ¿Qué no te pregunté? Eh, yo al mundo, pues principalmente pedirle al mundo que estén eh, siempre al frente, en la atención de las primeras instituciones que deben que deben dar el cuidado de la vida, que es la salud. A mí me encantaría que a nivel mundial, más allá de que se estén peleando por la gasolina, que si sí, el petróleo, que si... Sí, el vecino de al lado ya lanza un misil y que si este, China tiene una guerra comercial, es, yo creo que prioritariamente es tener mucha atención en lo que preserva la vida, la salud. Si no hay una, una, una unión médica sana, pues los que lo vivimos y lo padecemos hoy, pues somos todos, porque todos debemos de atendernos por cualquier circunstancia con un médico. Entonces, creo que el respeto a ellos... Y a las instituciones es el primer paso para, para que se pueda seguir con la vida. Sin eso, pues habrá un tren que conecte con Maya, eh, con, con, eh, este, con Quintana Roo. En Estados Unidos tendrán este, tecnología de punta en comunicaciones, en Rusia eh, lo que sea. Pero no hay una fortaleza de salud a nivel mundial que nos permita respirar. Estoy absolutamente de acuerdo. De tu caso, de tu asociación, de tu esfuerzo, del esfuerzo que ustedes hacen, podríamos hablar otras 10 horas. Sin embargo, intento ser democrático en esto. Antes de despedirme, te quiero hacer una pregunta que no tiene claro. que ver con esto, sino con una curiosidad. ¿Tú veías caricaturas de niño? Sí. ¿Cuál era tu personaje favorito? Este. Mi personaje favorito de niño fue Tom Sawyer. Ok. Esa sonrisa que dibujaste al tratar de recordar a tu personaje favorito y al recordarlo, es una con la que te debes de quedar siempre. Eres un chaval a toda madre, cuídate mucho, trabaja por tu asociación. Esto que ha sucedido desnudó las carencias eh, y nos evidenció cuánto tenemos que trabajar para que los nuestros tengan una oportunidad real. Muchas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, por tu generosa, por tu generosa parte en las respuestas. Muchas gracias porque fuiste verdaderamente amable en todo. Eh, te agradezco mucho. Nada que agradecer, David, igualmente. Muchas gracias a, a usted y un fuerte abrazo. Todo eh, Esta, junto con otras setenta y tantas entrevistas, estarán condensadas en un documento que se va a mandar a todos. Desde el presidente de la República, pasando por todos los institutos de salud, la COFEPRIS, el Consejo de Salud General, los diputados, senadores, la OEA, eh, la, eh, la ONU, el consejo que trabaja en Europa y en Estados Unidos, los dos consejos para estos temas. Y, por supuesto, intentaremos que muchas de las demandas que son comunes en todas las asociaciones sean escuchadas debidamente. Para eso vamos a levantar la voz, gritar y, si es necesario, empujar y gritar. Muchas gracias, Alejandro. En gracias. En cinco a ti, segundos apago la transmisión. Te pido que hagas lo mismo. Te felicito, chaval. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, hijo. Muchas gracias. Bye, bye.